Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en GTA y hoy les voy a enseñar algunos lugares raros que he encontrado Estamos de hecho en el primer lugar raro, eh, como ven está aquí en esta zona eh, Voy a estar haciendo eso, esto todo el tiempo, o sea, enseñando el mapa para que vean dónde está el lugar Aunque no, todos, no todas las zonas las tengo desbloqueadas Así que esto sería básicamente el primer objeto raro, es un muñeco de nieve eh, Como ven, pues está ahí nos está observando con sus ojos vacíos Y eso sería El siguiente lugar sería este Es un platillo volador Un saucer, un sausage Un sauceador, como le quieran llamar Un plato volador eh, Básicamente está hundido Como pueden observar, a, a menos que sean ciegos en, en ese caso les estoy narrando Qué es lo que pasa eh, Está muy, a mucha profundidad aquí como, como al norte eh, De hecho igual si, está, si eres ciego no tiene sentido que hagas esto Pero bueno Está como, perdón, está como al norte En el agua, muy profundo eh, Tráiganse un submarino porque no se van a pinche ahogar O se los va a comer un pinche tiburón Yo estoy usando trampas Como pueden auto observar aquí Y eso, eh, voy a poner de día Para que sea mejor Y eso, es un platillo volador, no tiene mucho más misterio Bueno, sí tiene mucho misterio, pero ya saben Es, es un platillo volador, básicamente el siguiente lugar sería este, básicamente es un avión estrellado, un avión comercial. Eh, está bastante profundo. No está tan profundo como los anteriores, pero sí está bastante profundo, así que traigan un submarino, la concha de su hermana. Pues eso. Eh, hay varios tiburones alrededor y poco más. <ríe> no tiene mucho más misterio. El siguiente es mi favorito porque este es un búnker subacuático. Eh, básicamente es un búnker reptiliano illuminati... Eh, ancestral alienígena que está a mucha profundidad y probablemente se escondan secretos más ocultos de GTA dentro que no podemos acceder. Si, si te acercas mucho, de hecho se escucha. No lo grabé, no grabé el audio porque mi esta máquina no es tan potente y, y le da una embolia. Seguro si me puedo grabar audio, pero bueno, que dentro se escucha como si golpearan o como si hubiera actividad. Básicamente está en esta zona, como al noroeste. El siguiente, en lugar de ser raro, es como curioso. Tremendo esqueleto de cetáceo tenemos aquí. Bueno, supongo yo que será una ballena, ¿sabes? Porque, porque no, no soy biólogo, lo siento. Pero lo que me pareció raro es que... Eh, Ahí está más carven aquí. Ven, tienen como bracitos, no sé, como, como, como aletas. O sepa a Dios que es... En fin, es enorme, como se puede observar, obviamente. Y... De hecho, por las dimensiones, un humano cabría dentro de su estómago perfectamente Así que eso El siguiente lugar es una mina, más que raro Este también es curioso, porque de hecho eh, Se puede entrar a, ahorita adentro Pero vean, aquí hay un fragmento de estos Y el lugar está en esta zona, está como al norte Ven, de aquí al norte, como por el desierto, se puede decir se podría decir. Y ven que tiene un camino que lleva hacia el frente. Hacia. Hacia adentro. Como ven, ya entré y voy a ver si. Voy, bueno, voy a explorar un poco la mina. Eh, explore un poco la mina. Pero realmente no hay nada. Como estaba como medio cagado de miedo. Saqué la pistola. Pero no sale nada. Obviamente, no sale nada. Y yo como en plan, no, ya sé que me salga un reptiliano iluminati gris alienígena, yo qué sé. Y me intente comer el culo. Bueno, eso fue todo por hoy, eh, ya saben que si les gustó el video pueden darle a like, de hecho denle a like si quieren más videos así, y nos vemos en el próximo video, no olviden compartirlo para que llegue más gente, y eso, entonces nos vemos en el siguiente video, adiós.